Tras levantamiento de sanciones Confío en que esta decisión dará lugar a una nueva fase en nuestra lucha conjunta contra la impunidad por los crímenes de guerra Si vemos, Joe Biden no está interesado en remover a Nicolás del Poder Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día Donde lo que la gente remora como un chisme, aquí siempre lo contamos como primicia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 confirmó la muerte de dos soldados de la Fuerza Armada de Venezuela que combaten contra disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De acuerdo al informe del Ministerio de la Defensa, las muestras fueron producto de la detonación de una mina, activada por los guerrilleros contra una patrulla que operaba en Apulia. De esta manera, Nicolás confirmó este jueves que dos soldados murieron y otros nueve quedaron heridos durante los combates contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la frontera con Colombia. Según las palabras del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, con insondable dolor informamos que fallecieron en combate el sargento primero Andriel Isturiz Soho, en la plaza de la 8 Brigada de los Comandos de Mar y el Sargento Segundo Jesús Alexander Vázquez Pérez, plaza del 931 Batallón de Infantería Reforzado, Santiago Marí. Dicho acontecimiento ocurrió producto de la detonación de una mina activada por los grupos guerrilleros a una patrulla que operaba en el sector, el ripial del municipio José Antonio Páez en el estado de Apú. Aún sin seguir aceptando la presencia de estos grupos delictivos en el territorio venezolano, el gobierno dictatorial chavista dijo que el episodio corrobora la cobardía, alevosía y vileza de estas organizaciones criminales. Ahora, tratando de manera descarada y a la vez lanzar una cortina de humo, volvió a acusar el gobierno colombiano de avalar las acciones de grupos que pretendían ocupar ilegalmente sectores del espacio geográfico venezolano para desarrollar sus actividades delictivas. Escudo Boliviano 2021 Como dice llamarse la operación, dejó un balance de nueve terroristas neutralizados. 31 detenidos, una ciudadana que será presentada en las próximas horas ante el Tribunal militar. Además de 6 artefactos explosivos desactivados en distintos ejes carreteros de la zona, 9 campamentos destruidos incluyendo uno empleado para el procesamiento de pasta de cocaína y unos decomisos de armas, visores nocturnos, equipos de comunicación y computación, así como precursores químicos. Aquí vuelve Vladimir Padrino, sacando pecho como lo ha hecho en otras ocasiones donde se le ve más cómplice que como contrario, aún así dijo Continuaremos empleando todas nuestras capacidades combativas hasta cuando sea necesario para neutralizar a estos delincuentes Estén donde estén, pues no cederemos a ni un milímetro de territorio sagrado de la patria a sus bastardos intereses Así lo afirmó lo que resulta curioso es que el texto no hace referencia explícita a disidentes de la disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El gobierno dictatorial chavista sigue sin admitir la posibilidad de que puedan ser responsables de enfrentamientos con militares y ataques a blancos civiles en la frontera. En cambio, sí lo han hecho el gobierno colombiano, medios de comunicación de ambos países y organizaciones defensoras de derechos humanos desde el inicio de sus sucesos en la victoria. Vladimir Padrino también había eludido etiquetarlos como excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según el escudándose en Colombia, tienen grupos guerrilleros, grupos estructurados de delincuencia organizada. Tienen paramilitares, tienen disidentes residuales, pero eso es un problema de ellos. Pasando a segunda noticia, a estas alturas no se sabe qué es más conveniente. Aún así, Estados Unidos levantó las sanciones que impuso Donald Trump a la Corte Penal Internacional. Después de varias decisiones, fueron revocadas tanto las medidas coercitivas contra el fiscal saliente de la CPI, Fatou souda y el jefe de la División de Jurisdicción, complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, facico Mochocho, sanciones que fueron impuestas en septiembre de 2020, así como varias restricciones de visado decisivas en 2019 contra miembros del personal. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, en Washington, el pasado viernes Joe Biden informó que ha levantado las sanciones impuestas por la administración del expresidente Donald Trump a la fiscal de la Corte Penal Internacional, instando a una relación más colaborativa. Recordemos que Mike Pompeo había impuesto sanciones y rechazado visados para la fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda después de que iniciaron una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal militar estadounidense en Afganistán. Algo que cabe rescatar es que el tribunal con sede en la Haya irritó aún más a Estados Unidos el abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos cometidos por Israel, un hallado estadounidense que rechaza la autoridad de la CPI. Nuestras preocupaciones sobre estos casos se abordarían mejor mediante la participación de todas las partes interesadas en el proceso de la CFI en lugar de mediante la imposición de sanciones. Así lo dijo Blinken en un comunicado. También contrario a las decisiones de Trump señaló que fueron revocadas tanto las sanciones contra Ben Souda y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, Fasico Mochechopo impuestas en septiembre de 2020, así como varias restricciones de visado decididas en 2019 contra miembros del personal de la cpi Saludó la nueva fase en las relaciones con Estados Unidos tras levantamiento de sanciones. Confirme que esta decisión dará lugar a una nueva fase en nuestra lucha conjunta contra la impunidad por los crímenes de guerra. Así lo afirmó. Estados Unidos firmó pero no ratificó el Estatuto de Roma de 1998 que dio lugar a la CPI. Esto lo único que confirma es que Biden levantó las sanciones para ser parte de la campaña de disolver las medidas de la era Roma, que considera erróneas. Blinken el 30 de marzo eliminó formalmente la maniobra promovida por su predecesor para que la defensa de los derechos humanos en el extranjero por parte de Estados Unidos se limitara a las causas favorecidas por los conservadores Blinken preparó un informe para el exsecretario de Estado Mike Pompeo que trataba de reducir el número de libertades a las que se les da la prioridad en la política exterior estadounidense también le aclaró que era desequilibrado y que no reflejaba las políticas del gobierno del presidente Joe Biden. Además, no se usará para guiar. Pasando a tercera noticia. Surgen varias preguntas respecto a la nueva administración en cabeza de Biden. ¿Qué esconde Estados Unidos con las nuevas iniciativas contra el chavismo? La realidad de diversas lecturas que se desprenden de estas legislaciones que Estados Unidos enfila contra el gobierno dictatorial y represivo de Nicolás. Ya está en el Congreso de Estados Unidos, la ley Bolívar. El senador republicano Marco Rubio Ferro, opositor a la represión de Nicolás, está en compañía de sus homólogos Rick Scott y Tom Tiggs, en conjunto con la demócrata Jackie Rose, moviendo sus piezas para activar esta legislación, una manera elegante de sitiar al chavismo con mayor meticulosidad. Es cierto eso. Hace un par de días el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una resolución que condena la continuada erosión de la democracia en Venezuela. Pero por otra parte los grises en estas tácticas de los congresistas estadounidenses saltan a la vista. La iniciativa bautizada como prohibición de operaciones y arrendamientos con el gobierno dictatorial autoritario ilegítimo venezolano, llamada Bolívar. Si bien es un movimiento que se celebra a favor de la democracia, muestra también un camino colateral y no un enfrentamiento directo al gobierno dictatorial de Nicolás. Juan Carlos Sosa aspuro abogado y catedrático lo de este modo. El experto desbrozó varios puntos importantes sobre lo que significa promover la ley Bolívar. Él lo que ve es una tónica enfocada a una realidad pesada, dura, tosca, pero que debe enfrentarse. Si vemos, Joe Biden no está interesado en remover a Nicolás del poder, al menos no como lo intentó Él no. El que pensaba que el gobierno de Biden haría algo diferente por Venezuela, no entendió lo que estaba pasando. Por eso a todos se lo hicieron más difícil. Sus intereses están puestos en otra parte, por eso Biden no hará nada para que esta represión caiga. Lo que hará es mantener las sanciones, que además son un error porque empobrecen más la población. No lo hará con Cuba y no lo hará con Venezuela. Agrega así Sosa a Cuba. Esto es lo que dice Sosa, se siente como pedradas. Sin embargo, no deja de tener razón. Lo que realmente se ve tristemente son las señales que apuntan a esto. Acciones como la ley Bolívar y la aprobación del Estatuto de Protección Temporal son muestras de ello. Esto tiene su justificación y se dirige a la mediocridad de la oposición en el manejo de sus gestiones, sin más y sin menos. Estos son darnos a quienes se aglutinan hoy en la vocería opositora y expone sus razones. El problema es que en Venezuela no tenemos un sector político competente. Aquí había que plantear una serie de esquemas que no tenían que ver con el TIAR o la consulta. Y claro, tiene que ocurrir. El tiempo pasó y ahora solo quedan pocos retazos de esas propuestas que se hicieron en 2019 de tantas vehemencias y ahí solo que queda ceñirse a las reglas y ver cómo Estados Unidos desarrolla el juego. Ahora sí, hemos finalizado nuestras noticias, amigos. No se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que no pierdan de vista nuestras noticias. Siempre los estamos leyendo. Es un gusto compartir estas noticias con ustedes, interactuar. Y espero darles otras noticias más en otra oportunidad. Hasta pronto.